Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy estamos aquí porque se vienen novedades, se vienen novedades de lo que tiene que ver con World of Tanks Y eh, tiene que ver, como están viendo en pantalla, eh, prueba común de la actualización 1.8, bien 1.8 ¿Qué significa esto? Va a haber novedades tanto en lo que tiene que ver con. El cálculo de la experiencia Para las batallas clasificatorias eh, Y colas separadas Para los vehículos con ruedas En el modo justamente este De las batallas clasificatorias Bien Después eh, va a haber un reemplazo En lo que tiene que ver con las recompensas Por mérito, por misiones eh, Más predecibles y mejoras A las estadísticas de la sesión Bien Esperen que tengo desacomodado uh, El micrófono, ahí va eh, y después seguramente, bueno, vamos a ver si se va a ir ampliando el contenido de alguna u otra manera Para ir mejorando, por supuesto, la experiencia de juego en líneas Generales En General Lines Bueno, vamos a ver el video que nos preparó la gente de Wargaming A ver qué dicen Vamos a arrancar con ello La prueba común de la actualización 1.8 de World of Tanks comenzará pronto, soon. Vean la segunda serie de cambios a las estadísticas de sesión Conozcan las nuevas misiones... que está en HD esto... Ah, sí está en HD, ok Conozcan las nuevas misiones diarias que reemplazarán a las recompensas por mérito. Ves como dice acá en la izquierda, gana 550 puntos por experiencia de combate en la batalla Causa 2000 de daño y vía Moncho de. Ubícate entre los 7 mejores jugadores de tu equipo por experiencia. Conozco las nuevas misiones diarias que reemplazarán a las recompensas por méritos. Y prueben la siguiente temporada de las batallas clasificatorias. ¡Let's go! Vamos. Tengo que poner los lentes porque no veo un cazo. Veo, pero no quiero forzar la vista. ¡Ay! Espera que se me va. Las estadísticas de sesión actualizadas se. Agregarán a la prueba común. Eh, a la prueba común, ok, perfecto. Les permitirán, permitirán monitorear más estadísticas. Bueno, mejor. Y en general serán más, más fáciles de utilizar. De usar. Se agregará el promedio de vehículos enemigos detectados y destruidos. Average, average number of vehicles destroyed Average damage Ok, eh, bueno, está bien Se agrega el promedio de vehículos enemigos Tanto detectados Está bueno porque hay gente que le gusta jugar con Mucho con spotters, con ligeros O con medios que son bastante Aptos para... Ese rol de espoteo cuando son todos pesados y vos sos el medio más ligerito, por decirlo así, sos una bachat, por ejemplo. Bueno, está bueno que puedas utilizarlo como, como spotter. Las tasas de victoria y supervivencia. Y las estadísticas de nivel promedio. Ok. es sí, mucho lo que está en el XBM, ¿no? Por lo menos pareciera. Para que sea más fácil navegar, la lista de características... Podrán configurar sus estadísticas de sesión Ah, mirá, podés elegir lo que vos querés ver, eso está bueno Claro, porque por ejemplo yo Potter uso muy poco, en mi caso eh, Entonces ponele que para qué quiero saber el número de detectados Por ejemplo, no si, so, si solo uso Arty o pesados, ponele <coughs> Y podrán ocultar lo que no les interese O elegir una opción de visualización para parámetros económicos para ver primero los bonos y los créditos netos. Y que la suma total de los recursos obtenidos se muestre debajo. También podrán desactivar el reinicio automático de estadísticas diarios. Okay. Me parece bien. Ahora ustedes podrán decidir cuándo reiniciarlas. También podrán hacer que la última pestaña abierta aparezca cuando vean sus estadísticas de sesión. Ok, claro, o sea, lo que venías haciendo. Las misiones diarias. Durante la prueba común, los jugadores serán los primeros en conocer las misiones diarias, que en esta actualización reemplazarán a las recompensas por mérito. Eso cuando termina cada batalla que te dan, por ejemplo, matafuegos, planos y todas esas cuestiones. La principal desventaja de las recompensas por mérito... Era que no era claro cuándo se recibía la siguiente recompensa primero. No tenías ni idea. O sea, jugás una gran batalla, Sabés que cada tanto te va apareciendo, pero no tenés una idea clara de cuándo te va a aparecer la próxima, por qué... Ni idea. O sea, te van a, vos vas jugando y te van apareciendo, no sé. Con las misiones será mucho más claro. Buenísimo. Buenísimo. Eso está buenísimo. Hay tres misiones que se catalogarán según dificultad. Fácil, Intermedio y Difícil En el Garage podrán ver las condiciones y las recompensas de cada una Sí, sí, pero pará. Fácil, por ejemplo, dice eh, Estar entre los 7 jugadores Mejores de tu equipo por experiencia ganada La Intermedia dice causa 2000 de daño ¿Serán acumulativas? ¿O en una sola batalla? A ver, igual, 2000 de daño en una sola batalla tampoco es que sea la panacea. Te agarras un tier 10, un tier 9, un tier 8, incluso algunos tier 7 y lo puedes hacer tranquilo. Pero bueno, habrá que ver si es acumulativo o en una sola batalla. Yo creo que sería acumulativo, creo. Supongo por cómo venían siendo hasta ahora, pero bueno, no sé. No sé por qué van a cambiar. Y la última, la difícil: difícil sería. gana 550 puntos eh, eh, de combate en experiencia. En la batalla. Malísima la traducción que hice. Re triste. En el garage podrán ver las condiciones y las recompensas de cada una. Ah, bueno, acá está lo que aparecía al principio. Ok, ok, ok. La cantidad y el valor de las recompensas aumenta con el nivel de dificultad. Dos planos, un matafuegos o mil de experiencia libre. Las misiones se pueden completar al mismo tiempo. Podrán cambiarla por otra de la misma categoría una vez cada cuatro horas. Podrán cambiarla por otra de la misma categoría una vez cada cuatro horas. Ah, claro, mira. Eh, que genera tres daños críticos a un vehículo enemigo en batalla. Y te da 159 bonos. Ah, te va a dar bonos. Qué lindo, me gusta. Si no pudieron completar alguna de las misiones del día. Su progreso pasará a la siguiente. De esa manera podrán completar misiones particularmente durante el transcurso de varios días. Claro, todas son acumulativas. Eh, tras completar las tres misiones, aparecerá una bonificada con una recompensa más grande aún. Bonus Mission. O sea, causa 5000 de daño a vehículos enemigos y te dan... Créditos, experiencia libre, bonos, eh, fragmentos, blue, eh, nunca me sale, planos, o eh, espacio de garaje, o kit de desmonte. Conforme completen misiones diarias, se llenará una barra de progreso especial. Una misión equivale a un punto. Cuando los jugadores consiguen 45 puntos, reciben 100 bonos. Y una de las siguientes recompensas, reservas personales para experiencia, un manual de entrenamiento universal... O un día te cuenta premium de World of Tanks. Participen de la prueba para descubrir cómo funciona everything. All works. Ranked battles. Las battles, las ranqueadas. A ver. Junto a la prueba común llegará la nueva temporada de batallas clasificatorias. Los cambios principales se relacionan con el sistema de experiencia. Además de cambios de equilibrio. Se ajustó la cantidad de experiencia obtenida por destruir vehículos. Bien. Los jugadores obtendrán la cantidad máxima de experiencia si eliminan todos los puntos de vida del enemigo. Esto me interesa. Porque a ver. Una cosa es decir. Le queda uno de vida. O sea, por ejemplo. Tengo un enemigo enfrente y un aliado. Esos dos se están tirando todo el tiempo. Yo observo y cuando mi aliado queda solamente que le pegue un tiro para matar al enemigo voy yo le pego el tiro y me llevo, la, me llevo la kill y soy un crack, no, no, no si el que hizo el laburo fue aquel, ¿entendés? tampoco nos olvidamos del emparejador de las batallas clasificatorias en la nueva temporada intentará crear equipos y pondrá a los tanques con ruedas con ruedas en colas distinta a la de los tanques con orugas y sí, es que se, dan se dieron cuenta, evidentemente, que están rotos los tanques con ruedas. Y sí, y sí, es que no, para, para mí por lo menos, ¿no? Que yo <coughs> lo veo, lo sufro, no, no, no es que... O sea, a un tanque con ruedas le rebotás como si fuera, a veces, más es más duro que un pesado. Puede pasar y rebota, eh. sí, está bien, le rompe le traquea le rompé las ruedas, pero... Si lo juega bien el chabón, más o menos, más o menos bien, va de una punta de la base a la otra, va de la base... Eh, propia la enemiga, vuelve a su base y estamos todo como tonto, imagínate si vos estás con un cazatanque y hay tres artillerías, que, y te digo un cazatanque, esos medios tonto, medios bobo, por ejemplo, caso ISU-152, eh, no sé, así cazatanques muy muy duros y muy pesados, muy posicionales, que te, ya está, te cagó la partida, vos ves un ejército con raid, si lo hace bien te caga la partida, directamente. Esto significa que será más raro que un equipo tenga un vehículo con ruedas y el otro equipo no Claro, está bien, me parece justo, digamos Está bien si yo tengo un equipo con ruedas, que el otro también lo tenga, digamos, no. pero está bueno Participen de la prueba común de la actualización 1.8 Sean los primeros en descubrir las características nuevas de World of Tanks Y compartan sus opiniones en el foro Buena suerte in the battlefield, en el campo de batalla bueno, amigos, tenemos básicamente un pequeño resumen de lo que de lo que fue, digamos, ¿no? De lo que es este... Este... este lo que va a ser esta a prueba común de la actualización 1.8, que es lo que se viene, o sea, esto es la novedad de la novedad de la novedad, o sea, esto es lo más nuevo... Que sacó World of Tanks y que lo saca hoy mismo Así que lo tienen hiper mega archi recontra fresco Salió hace unos segundos nada más, hace unos minutos Así que espero que lo puedan, que lo valoren Que si les gustó el video, dejen su like Que se suscriban al canal porque hay mucha gente que ve el video Tengo un 20%, un 25% de gente que ve todos los videos y que no se suscribe No les cuesta nada ahí, aprieten un un suscribirse y van a estar recibiendo toda la información, toda la data que tiene que ver con el World of Tanks eh, con todo, completo, novedades información, noticias y todo, todo, todo el mundo de World of Tanks, lo que quieran saber acá en Latinoamérica lo tenemos aquí en el canal de Nando Capo, bueno amigos, les mando un beso enorme, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima, chau chau